¡Hey! Muy buenas comandos, ¿cómo, ¿cómo están? Yo soy Sierra y volvemos a estas anécdotas policiales Muchos me pidieron que siguiera contando sobre mi academia de policía Y eso es lo que voy a hacer, pero no voy a, a platicar de lo de los problemas que teníamos, las peleas Cómo el estrés de estar un año encerrado, pues nos afectó, sino de otra cosa Y es que me dejé más o menos guardado el entrenamiento real que llevamos pero debido a que en el video anterior de este tema había mucha, mucha gente que decía ¡Ay! Yo el entrenamiento de los cadetes lo hago todas las mañanas antes de hacer ejercicio y sin desayunar y no como y no tengo piernas y no tengo brazos. Y yo en mi cabeza pensando, güey, no te dije el entrenamiento real, te dije lo que hicimos el primer mes cuando éramos unas masas gorditas, pero bueno, siempre va a haber gente que va a tratar de... De verse más grande, de aparentar ser más grande, etcétera, etcétera. Así que hoy les voy a platicar literalmente lo que fue el mayor infierno dentro de la academia con respecto, claro, al entrenamiento. Si quieres checar las partes anteriores, te las dejaré por aquí en alguna etiqueta donde hablamos del entrenamiento que pasamos desde el mes número 1 al número 3. Y esto será una continuación de eso. Pero te resumiré que básicamente cuando entramos, pues era un entrenamiento muy básico, gente que no está acostumbrada a una actividad física demasiado exigente, era correr un kilómetro, dos kilómetros a lo mejor, hacer 10, 20 flexiones, lagartijas, hacer 10, 20 abdominales, cosas por el estilo. Pero ojo, no es la, canti, no, no es el, no es la cantidad de entrenamiento eh, con respecto a las repeticiones o a lo que tengas que correr, Sino al estrés y cuántas veces lo haces al día No es lo mismo que te levantes a las 7 de la mañana Te tomes tu batido de proteína y vayas al gimnasio A que te levanten a las 5 de la mañana a gritos Tengas que vestirte en una hora con botas este, tácticas Un pantalón de mezclilla y una playera blanca Para estar formado afuera durante 15 minutos en el frío de la madrugada Para luego salir a correr durante 2 o 3 kilómetros Para luego volver bañarte y vestirte para ir a desayunar en más o menos unos 5 o 6 minutos y eso claro en el entrenamiento de la mañana, el de la tarde pues ya era al calor del sol, las manos se apoyaban y pero vamos por partes, no una de las cosas que era el castigo físico más común y que pues lo es en todas las instituciones policiales, eh, en, en lo que viene siendo las academias o en el entrenamiento militar de, del ejército o la marina en cualquier lado siempre van a ser flexiones. Así que tú realmente podías entrenar en la mañana y en la tarde como iba el entrenamiento estipulado para ese día, pero tú pudiste haber hecho 10, 20, 50, 200, 500 o quizá... Creo que la persona que más flexiones hizo hizo 900 en un día. Que si no estás bien boleado, dame 10 flexiones. Que si no te acabas tu plato de comida, dame flexiones hasta que todos acaben de comer. Que si no te quedaste para tu guardia en la noche, ok, dame 100. Que... ...hoy amanecí de malas, dame 50... ...entonces... ...tú podías estar tranquilo... ...intentando que tu respiración... ...no afectara lo suficiente para que... ...no fueras castigado... ...y de repente te tocaban el hombro y... ...hágame 20 flexiones por favor y... ...ok, no, no, no puedes decir... ...por qué, no puedes decir... ...no quiero, no puedes decir... ...no puedes poner peros... ...las haces y ya, ¿por qué? porque es disciplina... ...entonces teniendo esto en cuenta... Va a ser lo que voy a practicar sobre el entrenamiento Tú puedes estar muy bien ese día y pueden acabar un poquito con tu ánimo y tu energía A base de castigos que puedes o no merecer Y el hecho de que lo merezcas o no lo merezcas no importa Porque el chiste es separar la paja del trigo Creo que así iba el dicho Ver quién aguanta la carga, quién aguanta la presión y quién no entonces ya pasados estos tres meses nuestro entrenamiento pues ya subió de nivel ya no éramos los, los típicos que se cansaban corriendo un kilómetro dos kilómetros así que usualmente todo seguía normal, nos levantaban a las 5 de la mañana nos alistábamos con ropa a veces deportiva, a veces botas para salir a correr, pero no salíamos a correr ya un kilómetro dos kilómetros recuerdo que la academia de policía de mi ciudad se encuentra al sur de la ciudad y un día dijimos, bueno, un día dijeron, perdón, los instructores Oigan, ¿qué les parece si un día, lo dijeron otro día anterior ¿Qué les parece si un día vamos a, a de, de paso al centro para que los vean? Y todos, no, sí, vamos a vernos bien chidos Ya tenemos este, unas playeras negras de cadete Nuestro cinturón, nuestra fornitura Un arma de utilería para que nos acostumbremos al peso del arma Y no, vamos a vernos bien, guapos pues sí, sí entonces nos levantaron esa mañana y nos dijeron Ok, vístanse todos, vamos a ir a correr al centro Son las 5 de la mañana no, Bueno, no lo dijimos, pero pensamos Son las 5 de la mañana, güey Y aparte, el centro de la ciudad está en carro, en vehículo Está a unos 30 minutos Entonces salimos a las 5 de la mañana Fuimos a correr Hasta eso no... bueno... 30 minutos, pero es que en el centro hay bastante tráfico, entonces llegamos en relativos 50 minutos, pasamos por el centro, nos devolvimos después de dos horas corriendo y pues haciendo los cálculos fueron más o menos unos, no sé, ya 8 kilómetros, 9 kilómetros con muchas subidas y bajadas, además de que todas las mañanas era un recorrido no diferente, no el mismo, eran como que, como que varias pistas, eh, más o menos predeterminadas porque a veces tenían variables, a veces no decíamos por otro lado, pero eran una, dos, tres cuatro, predi no cinco predilectas la primera, que era la que más odiaba, no es cierto, esa no es la que más odiaba, pero la primera era salir de la academia de policía y pasar por una calle que eran puras subidas y bajadas, puras subidas y puras bajadas todo esto se los voy a decir así más o menos como correr entre cinco y unos 12 kilómetros Entonces, subir y bajar en, Durante tanto tiempo corriendo Era algo cansadísimo Para lo que viene siendo los cuadríceps Los chamorros de las piernas El segundo recorrido era el que más odiaba Que era, literalmente Hay un cerro, una montaña Para la gente que no conozca el término eh, Un cerro Enfrente de la academia Bastante alto, es donde están las torres de comunicación De la ciudad, de hecho creo que es el segundo o el primero más alto de la ciudad eh, y tiene un camino con carretera para subir hasta dichas antenas y pues a un mirador que está arriba pues era salir, ir corriendo, llegar hasta allá, subirlo y ya que subíamos pues ahí nos ponían a hacer flexiones, eh, abdominales, sentadillas hasta que pues básicamente se aburrieran y pues ya volvíamos la bajada pues ya era mucho más tranquila, más lenta y con cuidado porque era muy, muy alto y muy empinado la tercera pista era bastante sencilla, era simplemente un circuito encuadrado por las cuadras que rodeaban el lugar Y pues no era bastante pesado, pero era un... Mmm, usualmente era la que hacíamos al mediodía a la 1 o 2 de la tarde No, a las 12 o a las 3 de la tarde Y el calor de mi ciudad realmente es espantoso cuando estamos así en tiempo de calor Porque eran unos más o menos 40 grados, 42, 38 y de repente, con ese calor, gente se quedaba trascorriendo. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros, los que estamos a mero adelante? Pónganse en las Lagartijas, en asfalto hirviendo. Y sí, a mucha gente, a muchos, por no decir todos, incluso una compañera, que a mis respetos para esa compañera, tiene unos pinches huevotes, porque eh, nos pusieron en, las, en el asfalto calientes reflexiones y te quema la piel, no es como que dicen, ay, ah, es que no pasa nada, no, si pasas los segundos suficientes en el asfalto caliente, te vas a ampollar las manos como si las hubieras, hubieras puesto en un sartén, y esto le pasó a ella, se le hicieron ampollas, no me van a creer, hasta aquí, en serio tenía unas cosas enormes, parecían tumores en las manos llenas de, de fluido, de suero, y... Ahí sí la, la, la trataron médicamente, dijeron que ella se había ganado el descansar creo que ese día Y todos los demás estábamos entre maniobrando las manos para no quemarnos Escupiéndonos, haciendo que nuestro sudor cayera en las manos para que mitigara el dolor y evitar las quemaduras Pero ella dijo, no, yo me quedo quieta, a mí nadie me va a mover, voy a hacer mis flexiones Y pues qué bárbaro, ¿no? El cuarto recorrido era... Por un parque bastante grande cercano Era una pista de tierra cuadrada igual Pero esa es la que corríamos más que nada a velocidad eh, Usualmente las últimas personas que llegaban Eran pues castigadas con flexiones Pero era, básicamente, era un poco más divertido Porque en vez de tener que ir todos juntos en cuadrado Íbamos todos juntos a más velocidad y después de cierto punto nos dejaban romper la formación para agarrar nuestra velocidad y tratar de superar nuestros tiempos, porque cada vez que pasábamos por la meta, por decir así, por decir así... Eh, estaba el instructor esperándonos con un cronómetro y nos decía cuánto tiempo hicimos, número que tenías que grabarte y después tratarías de superarlo. Y la quinta pista, la más aburrida de todas y la que más cansaba psicológicamente, era en el interior de la academia, un circuito de subidas, bajadas, tierra, concreto, que era realmente cansado y luego terminábamos en una explanada de concreto, que nomás era correr en... correr en en rectángulo hasta terminar y básicamente eso era todo no crean que todos los días entrenando eran iguales o que cada día teníamos algo uh, similar sino que cada eso es a grosso modo lo que hacíamos siempre Luego de eso ya vienen cosas especiales, cosas que pasaban, no sé, un día sí, dos días no, un día sí, tres días no, un día sí, otro día también, pero que se, se anexaban a la carga de tener que hacer esas corridas. Por ejemplo, un día nos levantaron en la mañana, nos, nos dieron 10 minutos para alistarnos, nos dijeron que, que nos alistáramos bien, que nos pusiéramos bien nuestros tenis, que no nos apuráramos, que tomáramos agua y que saliéramos a formar. En este caso, pues, se nos hizo extraño porque dijimos, oye, pues, qué amables están portando, ¿no? como que algo va a pasar, quizá ya nos van a matar. <risa> Pero, pues, al final llega el instructor y nos dice, miren, chavos, vamos a hacer algo. Y nosotros, ordene, señor, sí, señor, lo que ordene, señor. Vamos a correr. Y todos, sí, y estábamos como que emocionados, amaestreados de que vamos a entrenar, sí, sí, sí, podemos. Vamos a correr, ¿a dónde? A la siguiente ciudad. Y yo, ¿Qué? <ríe> Son como 60 kilómetros. <ríe> y pues sí, nos fuimos corriendo hasta la ciudad vecina. Que por cierto, fue. Creo que la vez que corrimos más divertida, cansada y jodida que hemos tenido. Porque salir a correr a las 5 y media de la mañana. Porque salimos, de ahí nos movieron y cambiaron a un punto en específico para no tener que atravesar semáforos y calles directamente desde la salida de la ciudad. Salimos corriendo y, pues, todo era normal. Era como que es otra corrida más, no pasa nada. De repente ya llevabas media hora corriendo, de repente llevabas una hora. Veías que la gente se estaba quedando un poquito atrás, pero íbamos a un. Eh, si, si íbamos todos comprimidos, si alguien se quedaba atrás reducíamos un poco el paso para que esa persona nos alcanzara y volviéramos a retomar el paso juntos entonces con eso no había problema pero después te das cuenta que ya son las 7 de la mañana las 8 de la mañana las 9 de la mañana no recuerdo a qué hora llegamos la verdad eh, y mucha gente estaba rezagada muchos, bueno no muchos, un par se lesionaron eh, tuvieron que subirlos a un camión que nos iba acompañando por si acaso algo pasaba pues teníamos un camión de transporte y pues dichas personas las atendieron todo salió bien pero de repente ir corriendo en ese momento ya con el calor el calor que se aproximaba al mediodía y te das cuenta de oye está muy lejos güey no no está cerca como nosotros pensamos cuánto falta dónde estamos y pues vamos pasando los letreros de los kilómetros y decíamos recuerdo que estábamos ya pensando güey está muy lejos cuánto falta para llegar Miramos, mira, dijimos, mira, hay un letrero de kilómetros, de seguro ya vamos como en el kilómetro 40, nos faltan 20 a lo mejor para llegar Íbamos en el kilómetro 16, más o menos, 17, y dijimos, no mames, güey, falta un chingo Pero pues no nos rajamos y afortunadamente llegamos la mayoría Cuando llegamos, eh, fue algo tan especial, no sé, todos estábamos felices, contentos Cansados, nos, eh, nos dirigimos a una plaza de ahí, cerca de una iglesia, creo, donde había pasto. Nos tiramos al piso, nos dijeron los instructores, descansen, acuéstense, se lo ganaron. Eh, todo esto, claro, sin desayunar, porque de ahí seguía el desayuno. Era volver a la, a la academia, pero en este caso volvimos en camión. Para evitar lesiones por, el, por, el, por calentarte, enfriarte y volver a correr después de un estrés que no esperabas. Después de eso fue como que llegaron los instructores y nos dijeron, ¿Quién tiene hambre? Teníamos miedo de contestar yo porque después, cuando pasaba algo así era un castigo seguro. ¿Quién tiene hambre? Ah, ¿tienes hambre? Ponte a hacer flexiones. Y era como que, bueno, tiene sentido, pero las voy a hacer y no te va a contestar. Y nos llevaron a un restaurante, a un buffet. Dijeron, todo lo que quieran comer, cómanlo, No pasa nada. No pasa nada. Todo lo que quieran comer y nos vamos a ir en el camión. No se preocupen, no van a tener que correr con el espuma eh, lleno. En serio, creo que me comí 7 hot cakes, 4 huevos, 5 waffles, 6 o 7 salchichas de esas polacas, no sé, que, o sea, que vienen con el desayuno. Unas 10 papas hash brown, eh, Dos platos de cereal, fruta, bastante fruta también. Calabazas con queso. No, en serio, tragamos. Pero a lo estúpido Y es lo que cuenta, ¿no? O sea, como que nos, nos quisieron recompensar Que hasta ese punto pues habíamos logrado algo de ese calibre Y entre... Esa fue una de las cosas que de repente pasaban Y pues todavía tenías que entrenar después en la tarde <risa> A esta podemos adjuntarle varias cosas Por ejemplo, también teníamos un entrenamiento de pierna bastante exigente eh, como no había un gimnasio para que todos usáramos máquinas y así Había un gimnasio, pero era, cuando íbamos al gimnasio era más hacer cada quien lo que quisiera O bien un entrenamiento más o menos predeterminado, pero para hacer crecer músculos En este entrenamiento de piernas era completamente de calistenia O sea, con nuestros cuerpos, sentadillas y esas cosas El entrenamiento constaba de algo muy sencillo Van a hacer sentadillas al ritmo del instructor no, El instructor las hacía a veces, a veces no, X Entonces era... Una, dos, tres. Y tú, tú hacías las sentadillas. De repente pues ya ibas en 20, 40, 45, 55. Cada, ya para el final pues las íbamos haciendo más lento, pero las tenías que hacer porque si no las hacías te quedabas arrestado el fin de semana y no salías a tu casa. Y pues ya terminábamos no sé, en 60 lagarticas ¿Ok? Todos fórmense en una línea. En dos líneas, perdón. Eh, nos formamos sin saber qué pasa eh, nos ponían todos en fila y nos decían, tú y tú van a correr de este lado de la cancha hasta el otro lado y volver y el que llegue al último, no solo ir, volver no solo ir y el que llega al último se queda arrestado pues tú corrías pero pinchibolando. volando eh, me acuerdo que esa vez me tocó correr contra, creo que uno de los más rápidos, no, no sé si era el más rápido según yo no, era como el segundo o tercero más rápido de la academia y yo dije, ya valió madre, este güey me alcanza. O sea, no, no soy rival para este güey, yo, yo tengo una complexión grande. Y él era delgado, atlético, galgo, así. Entonces, con las piernas adoloridísimas, porque esas fueron 70 este, sentadillas, pero después hicieron otros ejercicios, después fue repetirlas, después fue hacer otros ejercicios, después fue repetir las sentadillas. En sí, terminabas haciendo entre 600 y a lo mejor 1200 sentadillas en ese ejercicio. Entonces... Eh, y pues esto de correr ocurrió varias veces. Nos tomaron y nos dijeron... Ok, corran. Entonces el compañero sale corriendo... Pero si sí, volaba el hijo de su madre... Y yo trataba de seguirle el paso. Y en serio, a pesar de ser una explanada... De una cancha de fútbol... Se me hizo eterno. Parecía pista de carreras. No se terminaba. Parecían los supercampeones. Y mientras yo iba corriendo... Vi que... O sea, yo sé concentrándome... En utilizar los músculos de las piernas... Logré alcanzarlo, no rebasarlo, pero ya no iba atrás, ya íbamos a la par Y con el rabillo del ojo veía, ok, ya lo tengo enseguida Sí le puedo ganar, sí le puedo ganar Terminando la explanada de concreto, había pues simplemente tierra este, Un pedazo de, de, de terracería, de llano, que después pues, conducía conocía unos árboles Entonces, cuando ya estaba a punto de terminarse la, la cancha Mi cerebro pensó, oye güey, ¿y cómo te vas a detener? Y yo pensando, oh no mames, es ¿sí cierto. Y ya mientras iba corriendo, y a, no sé, quizás 5 metros de terminar la cancha, así como, pues, es que no lo haces voluntario, pero yo, por ejemplo, si muevo la mano y yo la quiero dejar de mover, pues simplemente la dejo de mover, ¿no? Pero en ese caso, pues yo sentí ese movimiento involuntario y dije, ok, pues frena. Y no frené, güey, no frenaba Entonces yo, yo Yo me tuve que concentrar en, Güey, deja de mover las piernas Pero las piernas iban a madre, ni se veían Así se veían, así se veían Es más, así se veían hasta que al final dije no, esta madre no funciona Entonces cuando pisé la terracería porque no alcanza a frenar Y seguía a la misma velocidad porque mis piernas estaban dormidas He ido a las sentadillas Yo me acuerdo que parecí carro de carreras en un accidente Porque me revolqué y cinco vueltas, me arrastré 10 metros Y terminé estampándome contra una, contra una malla Fue como que, que y todos fueron a decir Oye, ¿qué te pasó? No sé, me fallaron los frenos pero es que en ser las piernas ya estaban tan molidas que, que ya, no, ya no respondían. Ya ese era su último instinto de supervivencia: correr, frena, y la pierna, ¡No! Y pues te jodes. Afortunadamente nadie se quedó arrestado, era más bien para que diéramos el máximo potencial. Y pues fue un ejercicio bastante interesante. Pero creo que mi dinámica favorita y la que más odié fue cuando de cadetes nos enseñaron el arte de ser antimotines. Porque aparte de yo ser ya parte del miembro antimotines, pues ya aquí en la, en la corporación tuvimos como un preentrenamiento para ya saber quién si quisiera meter al grupo antimotines supiera que qué iba. Además de que también era parte de la disciplina nomás para jodernos. El entrenamiento constaba en ponerte un traje de antimotines a las 6 de la mañana, ir a desayunar con él y después irte a entrenar. El entrenamiento era flexiones abdominales, hacer formaciones como lo hacen en las calles, eh, recibir empujones, golpes, volver a correr, volver a hacer flexiones. Todo esto a un calor de unos 38, 40 grados con todo el equipo puesto y era bastante pesado. ¿Por qué? Porque estabas así desde las 7 de la mañana hasta las 12 del mediodía ibas a comer con el equipo puesto, nomás el escudo lo quitábamos para comer pero fuera de eso lo tenías que cargar siempre y siempre en esta posición ¡ay qué bonito se me ve el brazo! y siempre en esta posición, nada de tenerlo colgando entonces terminabas de comer, nos dábamos los dientes y te volvías a poner el escudo y volvías a entrenar desde las 12 y media hasta las 5 de la tarde que terminaba el entrenamiento este infierno duró una semana una jodida semana, probablemente pueda ponerles algunos clips o videos que tengan guardados por ahí de, de lo siguiente que voy a contarles Los primeros días fueron mero entrenamiento físico y sufrimiento Después nos dijeron, si ustedes van a ser del equipo antimotines, tienen que saber que se siente el gas lacrimógeno y el gas pimienta en cantidades mayores, porque tuvimos varias dinámicas con gas pimienta donde te rociaban los ojos y tenías que desarmar tu arma, tenías que arrestar a alguien completamente a ciegas, o simplemente te gaseaban y tenías que estar quieto, sin, sin inmutarte, y era bastante complicado para algunos. Entonces, nos, la primera dinámica con gas que tuvimos nos encerraron en el camión de transportes que teníamos o, o era un camión jonqueado, no me acuerdo no, no, era un camión que estaba fuera de servicio y quedaba como que el puro armazón, los daban para prácticas pero las ventanas todavía funcionaban entonces no subieron, eh, cerraron las ventanas y nos dice el instructor qué va a pasar cómo se va a sentir, cómo debemos reaccionar que a pesar de que sintamos que no respiramos y que nos vamos a morir si sí estamos respirando y no nos vamos a morir No le creo ni madres Todavía no le creo ni madres En fin, todos nos sentamos en los asientos Y el chiste era que él nos aventara una granada Y todos nos est est estaríamos sentados en nuestros asientos Tratando de aguantar lo más posible Que creo que solamente tenemos que aguantar entre uno o 5 minutos La verdad no recuerdo Entonces, pues bueno, lanza la granada La arroja Y de repente yo pensé Bueno, yo estaba pensando... Esto va a estar horrible, entonces yo en el asiento, así como estoy sentado en esa silla, yo me encogí y esperé lo peor. Entonces, al escuchar que la granada ya se había detonado, el sonido del gas, psst, algo así, y yo inhalé a propósito, y no y tenía los ojos cerrados. Entonces, inhalé y no sentí nada. Y, dije, y yo pensé, Ma, la granada a lo mejor estaba defectuosa, Inhalé con más fuerza. Y no, entonces abrí los ojos y pues no veía humo. Y dije, va, qué raro. Entonces, <risa> entonces me levanto y veo todo gris. <risa> Hagan de cuenta que el humo pues hizo una capa a esta altura. Entonces yo cuando me levanto pues me sumergí completamente. Entonces yo cuando quise decir, creo que dije, carajo, puta, algo dije, fue como que... <risa> y me empecé a asfixiar pero horrible, horrible se siente la sensación de asfixiarte con gas lacrimógeno sientes que te vas a morir se siente un dolor horrible se siente es, es un dolor en los ojos, en la piel en la garganta se cierra sientes que no puedes respirar, sientes que te vas a morir te sale saliva y mocos a lo desgraciado también, lloras muchísimo entonces creo que ni siquiera duramos el minuto ahí, fue, fue un pandemonium eh, todos salieron corriendo del camión tratando de aliviarse, de, de, de tratar de resistir y a lo mejor alguien va a decir, no, yo vi que las fuerzas especiales de los GOES los tienen encerrados en cámaras de gas y se aguantan pues sí puñetas, pero esta es la primera vez que todos nos exponíamos al gas no un entrenamiento de los GOES de hace, de, que ya tienen años de entrenamiento lidiándolo o que es la segunda, tercera, cuarta, quinta vez que lo, que lo hacen que de hecho a eso va mi siguiente punto. Después de eso tuvimos más prácticas ya en campo abierto, con formaciones, donde pues, nos echaban latas de gas lacrimógeno y nosotros teníamos que mantener las posiciones. Después de eso tuvimos otras prácticas donde nos levantaban la careta, nos echaban gas pimienta y nos cerraban la careta del, del casco. Y en ese punto, el último, el último día de la semana, recuerdo muy bien que nos. Pusieron en círculo, agarrados de las manos, y echaron una granada una de gas lacrimógeno en el centro nuestro. Y dijeron, el que se separe se va a quedar arrestado. Y no sé si... No creo que haya sido fuerza de voluntad, creo que más bien es algo ya médico. Y ya no nos hacía nada. Ya estábamos acostumbrados. En serio, estábamos tosiendo, claro, estábamos estornudando, pero ya no, ya no se te cerraba la garganta al punto de que sentías que te ibas a morir no más los, los síntomas de escurrir, escurrir mocos, llorar mucho, estornudar, toser, pero estabas... <coughs> y podías respirar y quedarte quieto en tu lugar. Entonces, eso es lo que estoy viendo de que, vaya, es algo que no teníamos pensado que podía suceder. Y hasta la fecha, yo cuando he utilizado gas pimienta, pues no siento que me afecte mucho, porque el momento que tú uses un gas pimienta, eh, pues sí, cierta parte va a salir para allá, pero la brisa, lo que sea, va a rociar un poco sobre ti y tienes que acostumbrarte a eso y hasta ahorita nunca he sentido molestias por un gas pimienta a lo mejor si me echó directamente en los ojos dos litros pues sí me va a doler como por ejemplo un instructor que de hecho está loco porque él recuerdo que agarró el gas pimienta con el que, nos echó, el, el que nos echó a nosotros se roció la mano, vimos un charco de gas pimienta en su mano y se lo untó en los ojos, en la boca y después se roció la cara y no le pasó absolutamente nada, simplemente iba mientras platicaba y todo, los ojos le, le lloraban, pero no como, no como si fuera gas, no como si cuando te enchilas, que estás o tratando de no llorar o de no escurrir moco, porque de hecho no le escurrieron mocos, simplemente mientras hablaba y, y platicaba todo lo que teníamos que hacer, pues las lágrimas caían naturalmente, como si estuviera una llave de agua abierta. Entonces, a esto me refiero con el entrenamiento Sí, puede que sean, uy, flexiones Uy, correr, qué pesado Sí, pero imagínate que cada dos, tres días Te hacen algo como esto Durante un año y medio No es algo muy feliz, ¿verdad? No muy cómodo, no, te, no estarías feliz Y todo esto fue para dejarlo mejor para el final Porque sí, hubo cosas peores Y de lo que más me acuerdo Es de algo que bautizamos O bautizaron, no sé Como la mamuquiza Mamu quizá porque te ponen a mamar eh, Terminología mexicana para joderte Oye, vas a mamar, oye, te vas a joder Eso me refiero Y porque decían que era para ponernos mamados Pero yo no les quiero nada Todo consistía de alrededor de tres días No era ni siquiera la semana completa Todo empezaba normal Una mañana te levantabas, salías a correr Pero cuando regresamos a los dormitorios A las seis y media de la mañana Más o menos todos los lockers, camas, eh, artículos personales, mochilas, todo, hagan de cuenta que pasó un huracán por los dormitorios, todo en el suelo, todo tirado, eh, afortunadamente nada roto, todo hecho mierda, mierda. Y entonces el instructor nos dijo, tienen cinco minutos para arreglarlo todo, literalmente había camas, eh, literas de metal desarmadas, ¿Cómo las armamos sin, destor sin destornillador y con los tornillos pues nos las ingeniamos como pudimos, obviamente no terminamos, pero era parte de que no termináramos, llega el instructor y nos dice, ma, veo que no terminaron, ok, bueno, veo que hoy se sienten muy flocos, ¿qué les parece si vamos a dormir? pero no pueden dormir sin sus camas, tomen todos sus colchones, entonces literalmente tomabas tu colchón, tu colchón un colchón de tamaño individual, y lo cargabas sobre tu cabeza, no sobre tu cabeza así, Encima de tu cabeza Y con eso volvíamos a correr La misma corrida que hicimos en la mañana Has corrido 3 kilómetros Con un colchón así o 4 o 5 kilómetros No me acuerdo cuánto fue Después de eso Dejamos los, los colchones en el dormitorio nuevamente Y nos dijeron Tienen otros 5 minutos para, para acomodar todo Todo esto ya estábamos muertos De sed y de hecho no me acuerdo Qué compañera pidió agua o ver si podía tomar agua y le dijeron simplemente No, no puedes cuando termines Pero esto nomás iba empezando Una vez que terminamos más o menos de acomodar todo Y eso que nomás acomodamos Los artículos personales los dejamos todo adentro de las mochilas De los dockers que vimos Simplemente dijimos Tú mételo todo adentro de una mochila Después vemos de quién es cada cosa Pues después de eso nos sacan hacia la explanada y nos dicen ¿Saben qué? Hoy tengo ganas de ponerlos bien mamados Musculosos en, en modismo mexicano, entonces vamos a hacer flexiones. Este, vamos a hacer nomás las que aguanten. Entonces, era parte de cuántas pueden hacer. Este, ya están cansados, no, no estamos cansados. Pueden hacer una más, podemos hacer una más. Espíritu pseudo militar, no. Entonces, hacíamos 10 flexiones. ¿Están cansados? No señor Hacíamos otras 10 ¿Están cansados? No señor Otras 10 Otras 10 Otras 10 Otras 10 De repente alguien ya no aguantaba Se caía Y aprovechábamos ese momento También para apoyar un poco la rodilla Porque si te cansas no, no apoyaba la rodilla Seguías en posición de flexiones Todo esto fue horrible Lo bueno es que no hacía tanto calor Pero como vieron que ya estábamos Como que medio acostumbrándonos a eso A, a las flexiones Dijeron, ¿saben qué? Vamos a correr Entonces fuimos y corrimos Hacia el puto cerro Otra vez, Cosa, o sea La primera corrida y la segunda corrida con los colchones Fueron las corridas sencillas en cuadrado Que teníamos alrededor Y esta vez dijeron, ah pues suban el cerro Ahora que nos pues, veo con mucha energía Fue horrible Tardamos mucho en subirlo Después ya lo bajamos y dijeron, ¿saben qué? Vamos a comer porque no han comido Nomás desayunamos y era la una de la tarde nos sentamos para comer todos, nos sirvieron, no sé, creo que pollo, sopa, algo así. Y en eso el instructor empieza a contar. Diez, nueve, ocho, y todos así. Pues empezamos a comer, pero a madre, nadie... Bueno, yo sí terminé la comida porque traigo como animal, pero muchos no terminaron la comida y dijeron... ¿No terminaron la comida? Ah, veo que no tienen hambre, entonces bueno, vámonos a seguir haciendo ejercicio Posteriormente a eso hicieron otro ejercicio que era cargar a tu compañero de un peso equivalente en los hombros, sus piernas por aquí Y correr básicamente, creo que un kilómetro, para luego hacer un intercambio Esto era horrible, pero era también más o menos relajante porque cuando te tocaba arriba descansabas al menos durante unos 4, 5, 7 minutos después de eso pues claro hacer más flexiones, más abdominales, sentadillas, sentadillas nos pusieron a hacer como locos y un ejercicio que yo aborrezco que se llaman patitos los patitos son ponerte en posición de cumplillas doblando las rodillas hasta el chaleco no me deja hasta el pecho y caminar pues dando pasitos tú agarrando tus rodillas. Eso es muy muy cansado para lo que vienen siendo los cuádriceps y los isquiotibiales en las piernas. El chamorro adelante y atrás para los del coral. Total aquí ya tenemos las piernas, el pecho, los brazos y el abdomen molidos. ¿Qué sigue? Saquen sus colchones otra vez. ¡Ay, oh, no seas mamón! Pues tomamos los colchones de nuevo, volvimos a correr con los colchones, porque recuerdo que dijeron, ya recuerdo quién fue, nos dijeron, ¿se sienten bien? Y alguien dijo, fue una chica, no recuerdo su nombre, ¿tienen calor? Y ella respondió, sí, tenemos calor, ¡ah, tienen calor! Bueno, vamos a taparnos del sol con sus colchones, y es como que, ¡chingas a tu madre! <risa> Hubo uno o dos compañeros que se desmayaron Y fue más carga para nosotros tener que andarnos cargando Pero pues ya era un punto de exigencia De estar entrenando todo el día Bajo el calor del sol Mal comidos Deshidratados Y con mucho dolor Después de eso Pusimos los colchones de nuevo en su lugar Y nos dijo el instructor Muy bien chicos Lo superaron Muy bien Felicidades Ya vamos a descansar Siéntense Tomen agua Y ahorita vamos a cenar Y Nosotros no mames, güey, lo logramos. Estuvo jodido, pero pues qué fe, qué chido, ¿no? Que ya lo logramos. Vamos a cenar, nos dan nuestros 5 o 10 minutos para cenar. Volvemos a los dormitorios y todo está hecho mierda otra vez. Y ahora el instructor dice, no manchen, yo creí que habían alzado sus, sus, sus dormitorios. Parece que todavía parece que pasó un huracán por aquí. Pues vamos a correr otra vez y vamos a hacer más flexiones. Nos estuvieron haciendo ejercicio. Bueno, básicamente desde las seis y media de la mañana hasta la una de la tarde, luego desde la una con 5 de la tarde hasta las 7 de la tarde y desde las ocho, nueve de la noche hasta más o menos las 12 de la noche, corriendo, saltando, haciendo burpees, haciendo flexiones, haciendo abdominales, haciendo sentadillas, si no era una cosa era otra, se veían que ahí ya no podía con un ejercicio, lo cambiaban para que siguiéramos haciendo ejercicio y después de eso nos dicen, ok ya pueden irse a dormir, el, el dormitorio estaba hecho mierda, las camas en el suelo, camas afuera, eh, barras de metal de las literas en el piso, ¿qué hacíamos? pues dormimos como pudimos en el suelo, en la tierra, bueno en la tierra no porque había animalitos, Subimos el colchón a, a, al concreto adentro del dormitorio otra vez, en el baño, en donde se pudiera para poder descansar un poco, para siguiente, eh, después levantarnos a las 5 de la mañana a correr de nuevo como nuestros días habituales. Este proceso se repitió durante estos 3 días. 3 días haciendo eso. Y lo que más te podía no era la carga física, no era el ejercicio. Sino hacer tu dormitorio, sentir que ya se va a terminar esto, que ya vas a poder descansar, tomar agua, respirar, platicar, no sé, lo que sea y que te digan, no, este, mira, otra vez te ha he hecho mierda el dormitorio, o vamos a correr de nuevo, o vamos a hacer esto, y ese, ya casi terminas, pero no, síguele, ya casi terminas, pero no, síguele, tres días así fue horrible, fue horrible, y les digo, no por la carga física, y ya para el final, fue como que más relajado, porque el último ejercicio que nos pusieron, a las seis de la tarde más o menos, terminó todo, del tercer día, nos hicieron un charco de... ¿De lodo? Pues si sí, no hay otra palabra Con pues alambre como en las películas ¿No? Y era pues simplemente pasar Por debajo si levantarte porque te cortas Y después terminar Haciendo flexiones, no Y una vez que estuviéramos todos mojados Y empapados con, con lodo, con soquete Salir a correr para secarnos Y listo, terminábamos Fue una semana de locos Mucho más que la de Antimotines por esa sensación de, de Ay, ya quiero terminar Ay, no termina esta mierda, ay, ya me quiero morir y les digo, como estas, hay un chingo de historias más que nos pusieron a hacer en todo el entrenamiento. Hubo curso de paramédico, hubo cuando fuimos a disparar, subir otros cerros, clases de nado, hacer cosas muy, muy cansadas mientras nadas, prácticas de arresto con gasto pimienta en los ojos, desarmar tu arma en 5 segundos y volverla a armar en otros dos, jalar vehículos con una cuerda, quedarte parado en posición de firmes durante horas horas Hasta que ya te desmayaras O bueno, nadie se desmayó por suerte Eso fue en los primeros días más bien Y ya después te acostumbrarás, Pero era como que Imagínate estar parado Pies juntos Manos en los bolsillos Completamente derecho Mirando al frente No puedes mirar hacia los lados No puedes No me refiero a voltear la cabeza No puedes mirar hacia los lados Porque si te ven haciéndolo Empiezas de nuevo Durante dos Tres Cinco horas es horrible Y bueno, este video se está volviendo un poquito largo Así que creo que lo voy a dejar hasta aquí Pero en el siguiente podemos seguir platicando De estas anécdotas donde en verdad nos pusieron a sufrir Con los ejercicios eh, Sirve que las voy anotando Porque de muchas no me acuerdo Recuerden que fue un año y medio bastante loco Y cada semana era una aventura nueva Entonces...